Aquí lo tenemos, aquí está, con su gato, su inseparable compañero. ¿Cómo está mi buen amigo Gringo González? Otra Muy vez un saludo, bien. otra, otra vez, vez le doy la bienvenida? bienvenida. Muchas gracias. ¿Se acuerda que a las seis ya nos saludamos, no? Claro que ah, sí, no. sí, sí, sí no, por ahí, de, de, de entrada. Porque uno a las seis a veces anda con piloto automático y no, después no <risa> se acuerda qué hizo. Pero no es el caso de No, No, no, no. ¿Te acuerdas lo que dijiste al inicio del programa? Dije varias cosas, hágame, simplemente déme una pauta y yo desgloso. Estaba con piloto automático. Solo dígame confirmado. una pauta nada más. No, nada, nada, está bien. Yo no me acuerdo de todo. No, está clarísimo. <ríe> bien, eh, estamos acá para hablar de deportes. y Ayer sí, sí, se, no. se dio un partido muy interesante, el, lo que lo habíamos anticipado. Nacional Potosí le va a ganar a Real Santa Cruz, ¿se acuerda lo que le dije? Sí, dijiste, ¿verdad? Que se va a desinflar Real, dijiste, ¿no? Una cosa así. Sí, se desinfló. Pero, a... di, pero dio buena lucha en el partido, a decir verdad. Dio una lucha muy interesante porque el compromiso daba incluso para un empate. Pero creo que el arbitraje nuevamente fue un protagonista innecesario en el balonpeo boliviano. Creo que en todos los partidos se está haciendo así. Espero que hoy en la noche no sea así. Ya pensado en la apuesta. Esperemos, esperemos. La gente está esperando. Potosí, por ejemplo, debe haber... Las dos o tres personas que nos sí. ven allá que quieren saber qué pasó, cómo fueron bien. los goles, qué pasó. Tenemos las imágenes. Con, con alma de Potosino, veamos la siguiente, el siguiente video. Este es el resumen del compromiso nacional Potosí contra Real Santa Cruz. Rápidamente, Daniel Mancilla, a los 11 minutos del compromiso, marcaba de esta manera el 1 a 0. Daniel Mancilla, capitán, se pone esta casaca y Mancilla juega muy bien. Llegó a 10 tronques y era suplente del suplente entre los suplentes. Vaya uno a saber ¿Qué es lo que pasa con algunos jugadores? Rinden con otras camisetas. Jairo Jan, minuto 14. Los dominicanos velocísimos. ¿eh? Desborde por la banda derecha. La habilitación Jairo Jan, uno que ya está habitualmente marcando con la casaca de Real Santa Cruz, es precisamente este hombre. La delantera del, de, de Real Santa Cruz creo que fue muy bien pensada. Es uno de los más efectivos y más veloces del torneo. Los minutos transcurrían y David Valencia marcará el 2 a 1. Ahí está con un festejo diferente. con ¿Coreografía incluida? Una coreografía. Está bueno. Bien, eh, los minutos pasaban y llega esta jugada. No se me pueden quitar el, la hora. El graf, sí. El graf, sí, por, el, por el, favor, el, señor director. Ahí, sí. Eh, el juez del compromiso dice que hay posición adelantada. ¿Este gol era gol de? De, Nacional. Real, de Real Santa Cruz, era el 2 a 2. De Real Santa Cruz. Y creo que, no sé, de forma muy milimétrica... Los de Real Santa Cruz estaban molestísimos. Eh, Uy, los cruceños acá, ¿no? se fueron en, en busca de, del empate y, y en un contragolpe llega esta jugada, donde Diego Navarro va a marcar el tanto del 3 a 1. Qué mala defensa, ¿no? qué descoordinación. Vean ustedes, sigan la jugada, por favor. Y van a ver ustedes el, los desaciertos, ¿no? Mira, mira el, acá. El arquero se ve ido en busca de la última jugada... Claro corre ¿no? Sí, de esquina. Sí, sí, sí. Y claro, a la vuelta, mira, ese con, que no puede controlar la pelota. Lo, lo, lo exige a su golero, ¿no es cierto? Claro, el sale queda muy desacomodado y fíjate, eran cinco hombres, cinco. Contra cinco, dos. Cinco de Nacional Potosí. Así imposible. Imposible. Bien, eh, ganó Nacional Potosí, se empezó a desinflar Real Santa Cruz. Eh, creo que tengo que disculparme con el equipo blanco porque yo dije que se va a desinflar de forma desastrosa. No fue así. Hizo un muy, pero muy buen partido. Lastimosamente perdió. Muy bien. Estamos volviendo a ver los, los goles. Van a venir algún día acá, compañeros. Vengan. Volvamos, Vengan, por favor. Eso, gracias. Sí, gracias. Bien, eh, no fue lo único anoche. No fue lo único. El, el de Oriente Petrolero, que igual, tengo mis deparos. Tuvo cosas futbolísticas interesantes y cosas extra futbolísticas deplorables. Vamos con las primeras. Vamos con la primera. Con la Se suponía que Oriente... Podía haber tenido una noche tranquila, ¿no es cierto?, empezar a reencontrarse con la senda del triunfo, sumar primeras importantes unidades, tiene cuatro por cierto en la tabla, pero digo, empezar a engrosar su, su, su, su registro y se encontró con un equipo respondón, ¿sí o no?, al principio le Guavirá. costó. Guavirá, sí. Iba a ser un trámite en principio, ¿no? pero no fue así al inicio. Tuvieron que expulsar a un jugador de Guavirá para que Oriente sea superior. Acá el gol de Juan Alexis Rivera, minuto 24, eh, la tecnología del VAR. Eh, entiendo yo que genera mucho más polémica y hace más pausado el fútbol boliviano. Si antes era pausado, con el VAR ya le digo, mucho más pausado y más polémico, porque nadie queda conforme. Y es que eh, se objeta bastante de que... Está bien, la tecnología es buena, pero los que manejan la tecnología no se han capacitado este muy bien. Este fue un penal, ¿no? Sí, Enrique Hurtado, minuto 45 con 8 de adición para poner las opciones 1 a 1. Y cuando ya terminaba el primer tiempo, llega la doble tarjeta amarilla de Walter Antelo, jugador de Guavirá, y Guavirá se queda con 10 jugadores. Hasta ahí... Todo estaba bien, iban empatados, era un partido de ida y vuelta, pero ya con 10 jugadores eh, Guavirá, Oriente supo sacarle partida, Carlos Roca al minuto 48 pone el 2 a 1. Buen gol. Y lo demás ya es historia porque Oriente supo aprovechar muy bien la ventaja comparativa que tenía en relación a Guavirá. Ahí el centro que viene desde la preferencia. La banda derecha, como usted prefiera. Y Roca que viene desde atrás para marcar el 2-1. Buen, buen gol, gol, ¿no? Buen gol. Muy bien. Fuerte. La puso muy bien. Muy bien. Muy bien pateado. Daniel Rojas, minuto eh. 66. Qué tremendo error. Los Qué pecaron Lo Y solo Suárez ah, se mira. va cerca, pero muy cerca. El gol de Facundo Suárez que al final va a terminar marcando. Otra de Oriente Petrolero. Disparo y a cualquier parte. Tenía la opción de habilitar a su compañero, pero quiso definirlo el hombre de la Que pues, al arquero, ¿no? que le llega al arquero. Primero, ¿dónde le pegó? Con el tobillo le dio. Dale, vamos. Los minutos pasaban y Oriente era superior. Y la superioridad se traduce ¿Trimero? en goles. Este es Daniel Rojas, minuto 66. Un jugador que podría llegar a Bolívar o a Diez Strong. Que se dice que... Eso hablaba ayer justamente Juan Pastén, sí, ¿no? sí. De, este, de este jugador Rojas, ¿no? Era la, la referencia que Daniel hacía. Daniel Rojas, sí, minuto 66. ¿Es juvenil? Es, es, es joven. Creo que es que en Bolivia le decimos joven a los que están hasta los 23, 25 años, cuando en otros países ya están fogueados totalmente. De acuerdo. Jóvenes para el fútbol, pero no, no para otras cosas, porque vida nocturna muchos tienen. En fin, 6 minutos 66, pone el 3 a 1 y Facundo Suárez estaba con la espinita de marcar su gol. Y mire qué gol se marca Facundo Quiero Suárez. Volar. Deja a dos defensores en el camino. Y marca de pierna zurda, uno de los eh, refuerzos que llegó a Oriente, por lo menos con equipos de menor valía, aparece y aparece muy bien. Pero con equipos grandes y fuertes, desaparece. La deuda pendiente de Facundo Suárez es marcarle a Blooming, marcarle a Bolívar, marcarle a Diestrongues, a los de, denominados grandes. Porque a los de la mitad de la tabla para abajo, les viene marcando y bastante. Bueno, toma oxígeno el equipo de Sánchez, sí. esa es la buena noticia para los orientistas. Real Santa Cruz frena, vamos a ver cómo, cómo sigue ¿Cómo la próxima fecha, todo. cómo le va. Eh, y, sí. lo, lo negativo, lo para negativo. no salirnos del, del tema de, sí. de Oriente Petrolero, son las imágenes que vemos a continuación. Eh, hay muchos, muchas personas que se disfrazan de hinchas, son, son grupos vandálicos que se disfrazan de hinchas. Y que, mire, sacando el dato, a los policías no les pagan un peso extra por ir al estadio Van y para el colmo se hacen silbar, se hacen golpear eh, Creo que el, el verde olivo va y hace un, un servicio a la sociedad Y, y terminan con estos disturbios, eh, hinchas que terminan golpeando a los policías O lógicamente el policía está en todo su derecho de sacar el gas pimienta, mire ahí son, son grupos de delincuentes. Pero, ¿Pero por qué se produce esto? ¿Cuál fue el motivo? El, el, el motivo empezó por una jugada en la, en la que los de Oriente Petrolero eh, entendían de que, bueno, eran los beneficiados. Comenzaron las silbatinas, quisieron, hubo amagues de pelea con algunos pocos hinchas del equipo de Guavirá. Eh, el Verde Olivo evitó eso y, bueno, lo, los hinchas de, de Oriente Petrolero se fueron con todo contra, contra los efectivos policiales que eran en... Menor cantidad de los efectivos, mire pobre pobre policía, ahí van unos 10 unos a darle patadas, eh, reitero, al policía no le pagan un peso por estar ahí, eh, creo que tranquilamente pero, pero, estarían pero, en su pero, casa. Pero, pero así le pagaran lo que le pagaran. No corresponde, ¿no? Estamos hablando de, de escenas que sin duda no, no, no están bien. Pero la verdad es que no entiendo cuál es el problema. No me queda es claro. Que, ¿Cuál es, cuál eh, es el eh, origen de la disputa? ¿Una jugada mal cobrada, etcétera? ¿Y bueno, ¿Por qué se concentran hubo, en ese hubo, lugar? Hubo cierto amague eh, sí. eh, de, Real y, ahí, de De, de, de Guavirá. Equipo, sí. De Guavirá, perdón. U hubo cierto amague, obviamente, el policía está ahí para poner orden y evitar y, claro, y luego los que terminan. Los policías también son humanos, tienen su familia, los esperan en casa y que llegues con las malas las noticias de, oye, ¿cómo te fue? Pues no, me terminaron dando 10 patadas. Sí. Es, es, es muy lamentable. No pena. Es... Imágenes que no queremos ver obviamente sí, cortala, en nuestros escenarios de, sí. deportivos sí, que lamentablemente se han registrado ayer. Esperemos que pues, todo vuelva por el sendero de la normalidad gana tu equipo ya tranquilo, celebra festeja. Claro, hay que para ser que... buen ganador, buen perdedor, así es eh, porque hay malos ganadores también. Sin mira. duda, sin duda eh, repasamos un poquito la fecha que nos favor. queda de la fecha 6 que con estos dos partidos que sintetizaba Remy arrancó y va a continuar hoy, sí hoy, mañana Inclusive pasado mañana creo que sigue todavía esta fecha 6 que se dilata. Tenemos los cuadros, por favor, Van a, vamos a mostrarles enseguida nomás cómo sigue la fecha número 6. Hoy miércoles tenemos eh, tres partidos, ¿sí? Tres partidos. que creo que el más importante es el que lo tenemos al final, entre Strongest y Always Ready. Pero empecemos entre Real Tomayapo contra la U de Vinto es a, a las 3. 3 de la tarde. En el estadio Cuarto Centenario. Recuerdo un titular del periódico El País de Tarija que dicen que sí o sí tienen que ganar hoy día los de Tomayapo. Porque, Porque si no además, lo dejan al técnico. Pero no, además que están disputando puntos por el descenso. No es un rival directo en la lucha por el descenso, ¿verdad? Si eventualmente sí. eh, Tomayapo ya está pensando cuál cuál en de el los descenso dos es más malo. Sí, pero además cuál eh, suma, ¿no es cierto? Porque aquí ya la tabla de abajo va a ser muy importante. Entonces Tomayapo recibiendo a de Vinto comienza, luego sigue con Sucre. Eh, otro, que Sucre, con el otro que del, está pro, con problemas, que no, no la va a tener nada fácil frente a Royal Party, a las 6 de la tarde en el Patria, y lo que decía Remy, cerrando en el Siles, 20-15, horario poco habitual, ¿no? porque generalmente los partidos son a las 8, ¿no? Sí, eh, es el tema de la televisación, supongo que eso lo coordinan entre los, el, la dirección de competiciones con el tema de la empresa que transmite los los partidos. Correcto, estos son los de hoy y vamos a repasar, ya que estamos los de mañana mañana juega Bolívar, recibe la visita de Palmaflor a las 3 de la tarde en el Siles, eso está confirmado también ¿no es sí, cierto confirmadísimo. Sí, y en la noche, 19.30, en Santa Cruz Blumen Wilstermann, un lindo partido también sin duda y cerrarán el viernes, pasado mañana enfrentando Aurora, enfrentándose Aurora e Independiente a las 19.00 nos imaginamos en el Estadio Capriles, o dónde va a ser, ¿se confirmó? En tiene que haber el tema de la, del cambio porque el, el Calviles está en, en refacción. Todavía no han dado un informe, pero preliminarmente se puede dar fe de que se jugará en el Estadio Patria. Seguro que sí. Está en andamiento la fecha número 6. La tabla de posiciones obviamente no ha variado significativamente. Sigue siendo Always el puntero. Esta noche vamos a ver qué sucede. ¿Qué se dice? ¿Hay alguna notita respecto a los preparativos para el partidazo de esta noche? Mire, la gente me ha estado escribiendo y me dice, ¿qué le vas a apostar al gringo González? Ah, quiero, pregun es. quiero preguntarle a usted... ¿Qué se anima a apostar? ¿Ustedes habitualmente apuestan? No. ¿No? no, no es, O sea, no, a, no a presión mía usted sí, va a apostar sí, esta vez. Sí, me, ha, me has dominado, me has hecho trizas, como hace Pastén conmigo todos los días, ¿no? Acá. Me hacen trizas, me pastén en el suelo. ¿Por qué? Vos me pegas, el otro me Pero, revuelca. Por, ¿Por qué se siente qué? tan...? Eso mismo digo yo, porque ¿qué les he hecho? No, Nada. no, no, no se sienta agredido, gringo. No, Su equipo no. va a ganar hoy. Usted va a tener la oportunidad de vengarse con este pechito goleador. Esta noche mi equipo va a ganar, tengo esa absoluta certeza. ¿Le parece bien unas... Unas salteñas, unas llauchas más paseñas. Para usted y para mí, dos. O va a ser comer de la manga a todos estos sinvergüenzas que no dicen nada. Ni se animan a dar un pronóstico, me no, no dan no, solo no. todo el tiempo. Sí, yo creo, creo que entre bueno, los si dos. si están dispuestos todos a pagar, lo hacemos conjuntamente. Tenemos una alta chance de ganar. Si gana nuestro equipo, el problema es que todos aquí son pues bolivaristas, no, estronguistas. Si todos van... Luego me van a entregar cada uno a una llaucha a mí. Y bueno, yo me guardaré para lunes, martes, no, invitaré pues a los amigos, yo ¿no? claro. voy a llevar la Guardo familia, hago una llauchería en la esquina, Correcto. algo tengo que hacer, porque si no me va a tocar pagar a mí, a todos. Y eso Exacto, no es negocio. No es, Por no eso es negocio. digo, dos llauchas, dos yauchas, una para usted dos. y una para mí. Me parece bien, con su cafecito, el estilo paseño. ¿Ya? Y ya con café. Vamos, vamos, vamos. Yeah. trato hecho. Eh, y a propósito de, del partido que, que se va a tener esta noche, Always Ready, aunque usted no lo crea, es el favorito. ¿Por qué? Porque llega invicto, llega sin conocer derrotas, eh, con un margen interesante en cuanto a goles. Entonces, los datos están a la luz. El favorito. Ahora, escúchame, no, espera un cacho. La yaucha de 5 lucas, ¿no? Cuidado, está extrayendo una de dos pesos, ¿no? Que, es, que sea la de 12. No, la, la la de esa súper remachada, esa que la... tiene casi un queso adentro, ¿no? Me parece El, bien. Sí, cuidado, está extrayendo... ¿no? La de 12 bolivianos, la, la triples, de 12. ¿sí? ¿sí? Hay una oh, pff, buenísima. ¿De 12, ahí, che, yaucha, ah, en serio? No, no, no hay. Yo, yo, ya, yo le voy a mostrar... han cobrado... Eh, han dicho, eh, sale en la tele, cóbre, le tiene plata, ¿no? Y le han cobrado 12. <risa> <risa> ¿Qué? <risa> Ha ido con Gato, obvio, más bien que no te han cobrado 15, con ese Gato yo te hubiera cobrado 20 por una llave. Chico. Bien, pero hable, hablemos de fútbol. Sí, el, el favorito es Always Ready, es invicto, eh, tiene un buen margen de gol, eh, está haciendo bien las cosas, a diferencia de Didi Strong, es que arrancó mal. Entonces, si se trata de favoritos, Always Ready, el equipo millonario, es el favorito. La ausencia de Nelson Cabrera no se sintió mucho. Alex Rambal hizo un buen partido. Y en la última línea del millonario, para jugar ante Díez Trongues, se tendría una dupla diferente, Rambal y Enumba. No, bien, bien. Omar, bueno, siempre me entendió entendido bien, ya que las veces que me tocó jugar con él, siempre estuve lateral derecho, siempre hemos sido compañeros y bueno. Este, ya tenemos más de un año juntos y espero seguir entendiéndome con él así de, de esta manera. Anular la ofensiva Gualdinegra, Martín Prost, Enrique Triguerio, Gabriel Esparza, jugadas aéreas, disparos de media y larga distancia entre otros y muchos aspectos de los cuales se debe tener cuidado. No, un buen partido un gran rival, este, con muy buenos jugadores, esperemos nosotros sacar la jerarquía de los jugadores experimentados y pues, jugadores ganadores que tenemos este, creo que va a ser un partido de de, de muy buen juego, ambos, ambos equipos nos gusta proponer y bueno también el que, el, que esté, el que esté mejor, el que esté más concentrado, el que tenga menos errores creo que es el que va a ganar el partido Always Ready busca mantener el invicto en este torneo, incluso el empate en el Siles sirve de mucho y sería un buen negocio Favorito Olwar Ready, ¿me da el empate más? No, ¿por qué? Pues el favorito es Oro no, Already. No, ¿quién ha dicho? Vos dices eso. No, lo dice la el, tabla de posiciones. El, el ¿Podemos poner la tabla de posiciones, el, por favor? El favorito es el tigre. El pues. favorito es el líder. No, no, el tigre es el favorito. ¿Por Está qué? Claro. No nos metas presión. No, no, no, no vea. A ver, eh, Julio, si estás viendo, cambia de canal, hermano. Ve, ve, ve otra cosa. Ve te, Tenemos la tabla de posiciones ¿Sí? porque ah, ah, Habitualmente el favorito Ramallo, es el que está arriba. Ramallo, Ramallo, está viendo. Cambia de canal. Eh, en un bar, Marc, cambia de canal. No veas esto. Te está tratando de meter presión en el reymi y no, no pasa nada. No funciona así la cosa. No, ¿por, ¿por qué no no, funciona? no, la presión es para el Tigre. El Tigre tiene que ganar. ¿Por qué? Si ¿Por el Tigre, tigre está el cuatro tigre, puntos hermano, menos que el West Ready. Cuando el Tigre ya ganaba campeonatos, el Lolo estaba jugando solteros contra casados, hermano. Ahora vas a reconocer que es mejor pero hermano es que querido, usted le da la vuelta usted no, no, no, es, no, no. le va por la tangente no, no. yo digo always ready favorito usted me dice que no tú me estás hablando yo de, digo, tú me estás hablando de una golondrina yo te ser... del verano tú no entiendes el verano es otra cosa en el verano el tigre es uno de los equipos más grandes de bolivia por dios otherwise es una golondrina que en este momento tiene Entonces, una buena entre racha entre 10 y always ready que cuál de los dos es más grande el tigre pues obviamente Ayer decía otra cosa. Pero jamás, en fin, jamás. Eh, ¿Acaso Stronger? ayer el Tigre no tenía más de 100 años? Por favor, seamos serios. No, no, no estamos hablando del mayor en, ed en, en edad, estamos hablando del, del que tiene más logros, es más grande. ¿Cuál tiene sumamente? más logros? A ver, hagamos matemática. ¿Cuántos campeonatos tiene el The Tigre? Stronger. Y ¿cuántos tiene el Orobays? Bueno, entonces, bueno, ahí está. ¿Quién ahí tiene está? más infraestructura deportiva? Ya metieron la cuchara a los ya. que no, no los hemos llamado a este asunto. Ustedes mañana pueden hablar y decir algo. Mañana Bien. porque no. juegan Bolívar frente que... al gran Palmaflor, ¿no es cierto? El que disputó la Champions hace poquito. Bien. Bueno, no, en fin, no, no, no salgamos del tema. 10 Die, sí. trongues que eh, tras el cambio de director técnico, por lo menos los jugadores mostraron mayor actitud, más ganas de correr el campo de juego. Va uno a saber por qué. Por tanto, son favoritos. Vamos a la nota, sin más preámbulos. 10 es con una posible variante. Fernando Saucedo ha cumplido su sanción y es una opción más en el mediocampo del Waldinegro. La última palabra la tiene el entrenador el Pampa Viallo. El día miércoles tenemos un partido que es contra un rival directo al título, creo yo. Eh, es un rival que, que va a pelear por los jugadores que tiene, por cómo lo viene, cómo viene afrontando esta parte del torneo y esperemos ganarlo. Eh, con muchas ganas de aportar al equipo. Eh, bueno, todavía no, el técnico no ha dado el equipo y si me toca estar, quiero aportar con lo que sé, quiero ganar el partido porque eh, necesitamos esta victoria para encaminar un mejor futuro. Sobre War Ready y los Waldinegros, ya estudiaron los videos de los tres últimos cotejos de su rival. Se tiene delimitada una estrategia para ganar el miércoles por la noche. Aparte de que están jugando bien, eh, vi dos o tres partidos de ello y... Son un equipo sólido, un equipo que propone fútbol y aparte de eso tiene futbolistas como para marcar diferencia en cualquier momento. Yo creo que va a ser un partido atractivo, esperemos que la gente responda a este partido, que pueda apoyarnos, que pueda eh, ir al estadio porque siempre necesitamos del público para ir hacia adelante. Diestrongues busca ser más ofensivo Un cambio de sistema táctico Y lo más importante Que los jugadores han mostrado mayor voluntad De mejorar el nivel deportivo Cada partido se puede dar de, de diferente manera eh, entonces También venimos de tres partidos en goleada Venimos ganando en Potosí 5 a 1 En Sucre 3 a 0 y eh, Ojalá que podamos seguir por ese camino eh, Ojalá también que se, que se siga hablando bien de, del club si, si el técnico logra que el ambiente desde afuera se transmita de otra manera, va a ser muy importante para nosotros. Eh, la gente, ojalá que, que vea un Tigre que es el que quiere ver, así nos apoya realmente. Bien, Die eh, Strongest, usted lo resultaba antes de la nota que es favorito, pero es mi deber informar a toda la afición waldinegra que Die Strongest tiene un problema económico, tiene que pagar 103 mil eh, dólares americanos a un jugador que ni siquiera llegó a Sudamérica. ¿Cómo es eso? A ver, Melasi. Resulta que Diestrong estaba buscando un refuerzo. Ya. Eh, encuentran a un jugador que estaba parado, sin equipo. ¿De dónde es el jugador? Un, un tal Melasi. ¿De qué no, no nacionalidad? Un X, listo. Porque ni siquiera estaba en, en la órbita de los grandes equipos. Pero Die le puso el ojo. A ver, acá tengo el nombre exacto. Leonardo Melasi. 10 strongs. Me suena, me suena argentino, italiano, ¿no? Es una pérdida sí, italiana. Me, me suena a uno que, que tiene poca ética, porque le hicieron un precontrato. La FIFA reconoce los precontratos. Entonces le, le, le inicia un juicio a 10 Ya. Le gana 10 strongs. Y ahora 10 strongs tiene que pagar 103 mil dólares americanos. Si no paga, por tres temporadas, quiere decir un año y medio, no va a poder habilitar jugadores. ¿Y qué, qué tiene de malo lo que hizo Melasi? No, no, no. Al... Creo que el, no es la culpa del jugador Die, Die Strong le, le hizo el precontrato Así es. La culpa es de la dirigencia Waldinegra Que le hizo un contrato en su momento, un precontrato ¿Y ahora quién va a pagar esos 105 mil dólares? Tiene que pagar Die Strong, la Diestrong ¿De qué bolsillo va a salir eso? Es ah, pregunta. no, vaya uno a saber Se supone que Die Strong tiene plata tiene Copa ¿Hasta cuándo tiene que pagar? Tuvo Copa Libertadores de América Tiene que, que pagar hasta el próximo mes El atacante firmó el precontrato en el 2021 No llegó al equipo, ni siquiera llegó a Die Pero Die es que ese no es el punto El punto es, si firmas un contrato, pues bueno firma, si llegaste o no llegaste esa es otra historia es que es así. ¿Usted a quién ve el, ve la, el culpable en todo este, en este dilema? A los que han firmado un precontrato con un jugador que tú mismo has dicho es un X. ¿De dónde han sacado? ¿Qué video han visto? ¿Cuándo lo han visto? ¿Cómo tú puedes firmar un precontrato que además tiene fuerza, tiene validez, como tú mismo has dicho, uh -huh. así lo reconoce la FIFA? ¿No es cierto? Sabiendo eso, ¿cómo vas a firmar un precontrato con un tipo al que ni siquiera le has, le has mirado a los ojos, le has dado la mano? Mira, ¿Cómo vas a hacer los, eso? Los empresarios hoy por hoy... bueno, el, el con el tema de la tostadura. Te traen un video, me vas te a decir. Trae, ahora. Te, claro, te manda te manda qué, un video, te traen videos. Claro, pues, es, ¿Qué estás es es genial? Vos, te has con las estadísticas. Acabas de sacar cuando te has despertado de la cama con tus ojos cerrados. No, has buscado el mejor perfil, tu mejor gato mm. y Tiki le has mandado la foto. No, pero no. Eso no, mismo no. hace. De mí ha sido un simple screenshot que lo he puesto en mi, no, en mi seguro, no, es que tu belleza es pues, inalterable, pero hay otros ciudadanos <risa> que tienen otro tipo de situaciones <risa> que hace que no siempre tengan el mejor bueno, perfil, el, como el, es tu caso. El, Entonces, ¿qué quiero decirte? Arman un video, en un video, hermano, hasta yo puedo aparecer ahí metiendo un gol de chilena. Es que es así, tú lo sabes, Bebe, sí, sí, cómo eh, se manipulan las imágenes. Pero, digamos... Y también ¿cómo hay ciertos suponer? negocios entre dirigentes y ah, los empresarios. Ha tocado un tema que es otro. Hay, hay ciertos de otro negocios costado. y luego les toca un porcentaje al dirigente y al. Ahí está. Y estas son las consecuencias. Y estas son ¿no? las consecuencias. Estas son las consecuencias. El tigre que tendrá que pagar 105 mil dólares. Ciento, ni más ni menos. 103. Y claro, después viene lo otro, qué absurdo, qué ridículo, un tipo que ni ha venido, no se ha puesto la polera, etc. Bueno, ya está. Los que cometen el error, eh, como dicen, perdón, no voy a hacer una, una, no es una, es simplemente un ejemplo, es una figura, pero dicen que eh, de quién es la culpa, ¿no es cierto? ¿Del chancho o del que le da de comer? Esa es la pregunta, sin decir quién es acá y, el chancho. Y no es solamente Diestrongues, esto ha pasado con muchas personas, con muchos dirigentes, muchos equipos, pasa en Oriente Petrolero, le pasó a Blumen, le pasa a Bill Sterman, entonces creo que es un problema de los equipos bolivianos, y a nivel mundial, este tipo de cosas pasan, pero sí. obviamente al, al hincha, al socio en este caso de Diestrongues, le va a incomodar porque son 103 mil dólares americanos que podían servir para, lo comprar, menos, para comprar yauchas, por ejemplo. ¿Te imaginas la cantidad de yauchas que hubieron? No. hemos apostado todo el año pero. Infraestructura perdiendo. deportiva, sí. divisiones menores. Con 100 mil dólares... Yo creo que haces un buen trabajo en divisiones. Sí, no, o es... comprar pelotas, comprar redes, mejorar el césped, comprar una cortadora de pasto, cualquier cosa menos que tirar la plata como se la va a tirar en este caso. Bien, bueno, Remy, así como se habla del, del, del tema de, este, del, de los empresarios, también hay estos empresarios que están metidos con el tema del entrenador de la selección boliviana de fútbol. Uh -huh. Juan le había, le había comentado ese ¿Sí? tema. Entonces, eh, conversamos con el vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol en relación a este tema. ¿Por qué se hace la licitación? ¿Hay empresarios que entorpecen las negociaciones o que quieren cierto porcentaje? Esto nos respondió. Sí que ha eh, aperturado que se puedan bueno, tanto nacionales y extranjeros puedan presentar y, y el único que puede conversar con ellos, eso también se ha definido, es el presidente, ¿no? Para no tener ese tipo de muchos problemas que a veces hacen los representantes, los directores técnicos, ¿no? Promocionan a a sus representados de una manera que no es la correcta en ese entendido. El presidente ya se contactará con los que han presentado los proyectos y hasta esperemos hasta la segunda semana de, de agosto poder ya tener un nuevo cuerpo técnico. ¿no? Entonces, hemos estado averiguando que hay mucha gente que se dedica netamente a, ser, a, a representar a, a jugadores, directores, técnicos ¿eh? y también utiliza mucho las redes sociales eh, para hacer este trabajo, ¿no? Y, Quiera ser o no, es obvio que, que alguien que es representante siempre cobra su comisión, ¿no? Eso es, eso, todos lo sabemos, ¿no? eso yo creo que es de, de conocimiento general. Quiera ser o no, un poco, un poco puede hacer, hasta hacer caer algunas negociaciones, porque siempre es bueno negociar directamente con el profesor, ¿no? Con el director técnico para, para que no haya ningún tipo de dificultades después, ¿no Entonces, Esperemos que el presidente pueda, pueda ver estos temas y no tener dificultades mayores cuando ya tengamos al elegido. Se ha decidido que el presidente sea quien se pueda entrevistar con los profesores eh, para que no estén, por ejemplo, eh, en muchas ocasiones eh, indican de que han conversado con algún miembro del Comité Ejecutivo sin dar nombres y eso causa un poco de... En la interna de la, del Comité Ejecutivo indicaba quién sería el que ha hablado ¿no? en ese entendido. Para evitar todos esos temas, directamente el presidente es el que va a tener la tarea de ver, reunirse con los profesores. ¿no? Con eso un poco ya lo hemos eh, dejado, que tal vez puedan algunos representantes personales de manera. ¿no? Los representantes, los empresarios, protagonistas en el fútbol boliviano y en el nivel mundial. Sí. El dinero, cuánto te toca a ti, a mí, que te mando un video, que lo hago parecer más bueno de lo que es... Ni siquiera llega a Bolivia y ya terminan pagando. Entonces, es algo que está en Bolivia, no se le puede negar. Antes era un secreto a voces, ahora creo que el mismo vicepresidente lo dijo. Para evitar este, este tipo de cosas, mejor una licitación abierta y que lo decida el presidente y así se evitan especulaciones de que hay tratos entre dirigentes y demás. ¿Tú, tú qué hablaste con el señor Callapino en las últimas horas? ¿Te dijo algo respecto al tema Sánchez o no te comentó nada? En primera instancia me dijo... Puede equivocarse, déjalo, pero creo que Erwin Sánchez eh, no hace por el tema de la equivocación del apellido, que hay algunos que lo malinterpretan, sino lo que dijo después, y los gestos, en fin, se habla de, de, de que esto ya estaría en proceso, de que se encargaría simplemente que tome su curso. La idea es que hay, lo sancionen a Sánchez por esa... Hay sanción, esa. no, bueno... Es decir, apunta puede, a eso el señor Callapino, quiero puede, decir. Puede también... El, Erwin Sánchez objetar, defenderse, no, por hay formas supuesto, de defenderse. Van, van a ir a un proceso. Van ir a ir a un pregunta. proceso, sí. Van a un proceso. proceso. Callapino Calla va a procesar o va a intentar que los. Ya está en proceso. Ya, proceso. Sí, ya está en proceso. Sí, bien, sí, esa sí. era la pregunta. Buenísimo. Eh, ¿Completa la información de por Sí, 100%, como siempre. Mañana estaremos otra vez reencontrándonos contigo. Con que vales, un lindo miércoles, que te vaya muy bien. Muchas y, gracias. Y por favor, ni de 12 pesos, ni de 2,50. Una de 5 bolivianos estaría bien. Hablo de la yaucha. Ah, ah caramba. ¿Sí? Sí. Okay. sí, me parece bien. La voy a ver acá, tempranito. Qué rico. Ya, ya me estoy ya se me hace agua la boca pensando que va a comer una llaucha. A nombre de Oliver Red. No importa, eso es lo de menos. Cuídate. Con permiso, Que te Green. vaya muy bien. Gracias.